Hola, soy Jorge de Santa Clara de Saguer. estoy viviendo en la ciudad de Changsha, provincia de Tunan, China, desde hace un año, y estoy trabajando para una empresa argentina. Yo también estudié en chino en Chino Rafaela. Nos vemos.